Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos, y los que antes solían verlo pedir limosna, preguntaban ¿No ese es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían ¿El mismo? Otros decían No es él pero se le parece Él respondía Soy yo Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista Él les contestó me puso barro en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: Que es un profeta. Le replicaron: «¿Has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros?» Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?» Él contestó, «¿Y quién es Señor para que crea en Él?» Jesús le dijo, «¿Lo estás viendo? El que te está hablando, ese es». Él dijo, «Creo, Señor». En el camino Jesús se encuentra con un ciego. Y sus discípulos le preguntan por algo que es una creencia arraigada. Si la enfermedad es fruto del pecado, ¿quién pecó para que éste sea ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús, que es vida, y cuya misión es comunicarla con un signo de vida, poniéndole el barro sobre los ojos y con el agua de la piscina, Transmite la luz a ese hombre, que con este gesto, unción bautismal, recibe el espíritu. Y con él, la vista. Ha sido transformado. Descubre que es un hombre libre, aunque hasta ahora no lo había experimentado. Estaba limitado. Pero a partir de su encuentro con Jesús, ha cambiado su experiencia personal... Y la percepción que a partir de ahora tendrá la gente de él. Nació ciego para que resplandezca en él el poder de Dios. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ese cambio desconcierta a todos. A los vecinos, que dudan de que sea el mismo ciego que veían a diario en la calle pidiendo. A sus padres que por miedo a ser represaliados, se niegan a testimoniar que ese es su hijo ciego. Y a las autoridades, que ven peligrar su credibilidad, comprometiendo con ellos su poder sobre el control de la pureza de la religión. De ahí su empeño en no aprobar que alguien como Jesús pueda realizar algo semejante. Ellos, que tienen el poder y el privilegio sobre la ley para saber lo que viene de Dios, y lo que es fruto del mal, no entienden que pueda provenir de lo alto, algo que no es acorde a la ley. Aunque de ello se derive la curación de un hombre ciego. Y menos, viniendo de alguien que no guarda el sábado. Con la acción sobre el ciego, Jesús manifiesta el núcleo central de la liberación sobre el hombre, devolviéndole la conciencia de su valor. Y con ello, del valor de todo ser humano su dignidad y su libertad esta es la forma de manifestar el amor de Dios al hombre en el encuentro con Jesús es un encuentro con Dios en el ser humano que hace presente a Dios en su experiencia activa de amor a esta presencia dinámica Juan la llama Espíritu y quien la acepta en sí nace de Dios tiene una vida nueva el ciego ha cambiado tras la curación. No sabe quién es Jesús, pero ante la acusación de los fariseos de que esa persona ha de ser un pecador, responde con la convicción clara de lo que le ha ocurrido a él. Yo solo sé que era ciego, y ahora veo. Vosotros no sabéis ni de dónde es, y él me ha abierto los ojos. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder el hombre débil y víctima de la opresión por el espíritu que recibe de Jesús se convierte en el hombre libre liberado de la autoridad de los fariseos e incompatible con su sistema el ciego ha comenzado a ver no sabe quién es Jesús pero cuando Jesús mismo sale a su encuentro se abre y se postra ante él y lo reconoce cuando se siente iluminado por su presencia y su luz. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Creo, Señor. La narración nos lleva a reflexionar sobre nuestra fe en el Hijo del Hombre. El acto de fe que hace el ciego curado es un acto de fe en el Hijo del Hombre. Este evangelio relata un duro proceso que tiene como final la fe en el hombre es un camino complicado y duro desde el mismo momento en que el ciego comienza a ver empiezan todas las dificultades la soledad el abandono y la exclusión es un camino para descubrir lo que en nosotros hay de inhumano y cambiando el corazón aprender a confiar en el ser humano en esto consiste la ceguera en no tomarse en serio la fe en el ser humano. En él, se encarnó Dios, y en él nos encontramos con él. La confianza en Dios, pasa por la confianza en el ser humano. Al hilo de esta reflexión, el Papa Francisco sugería algunas preguntas para ser pensadas en nuestro actual contexto. ¿Podemos cambiar el sentir de nuestro corazón respecto a una mayor confianza en el futuro humanizador de los seres humanos? ¿Somos capaces de ver la realidad como la ve el ciego? Es decir, significa abandonar las luces falsas, la luz fría y fatua del prejuicio contra los demás, porque el prejuicio distorsiona la realidad y nos carga de rechazo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 Ruega hoy por nosotros tus peinos de amor. Mi querida y querida, tú que estás tan cerca de Dios. En nuestro peregrinar acudimos a adoración. Ruega por nosotros. Preséntale a nuestro sacrificio, humildes peregrinos, venimos a tu santo